Antes de empezar el vídeo me gustaría decir que como pueden ver ya he abierto mi pestaña comunidad y en estos momentos estaré poniendo una encuesta para el siguiente vídeo así que qué chingados esperas ¿Es verdad? ¡No sé! Muchas veces cuando vamos a una serie jugamos un videojuego o hacemos algo vemos solamente la trama central pero cuando lo podemos rever tranquilamente notamos cosas que la primera no notamos. Es así que ahora veremos top 3 datos perturbadores, macabros o locos que no viste la primera vez que jugaste o estuviste viendo una serie. Me duele un chingo el culo. Antes de empezar quiero darle créditos al Mundo de Sol por haber descubierto esto, no como quienes vosotros sabéis. Imbécil. ¡Qué asco que das! Si recuerdas capítulos como el clásico en que voy y Patricia intentan beber chocolate, te habrás dado cuenta de que ellos invitan a dos señoras mayores a cenar, lo cual suena un poco sospechoso y muy turbio, la verdad. Lo que termina por confirmándonos sería que en el episodio donde le roban la ropa interior a Cibreo Cangrejo, Bob y Patricio mencionan que ellos han ido muchas veces ahí, lo cual terminaría confirmando que ellos dos tienen parafilia. Para el que no entienda esto, significa que ellos tienen atracción hacia las personas mayores. ¿Qué? No, amigo, returbio, returbio. No voy a seguir explicando mucho del tema, ya que hay un vídeo incompleto en, en el canal de Zorro donde no lo explica mucho mejor. Así que simplemente te lo dejaré por ahí, no sé dónde, pero te lo dejaré. Seguramente este puesto no despierte un sentimiento de tristeza, sino más bien un sentimiento de alegría Agradecido con el de arriba Este puesto va a tener spoilers de Link's awaken, Así que si no quieres spoilearte, sáltate esta parte, juega el juego y luego ya cuando termines ves esta parte Aunque parece estúpido, tenés que pasar pasarte totalmente un juego solamente para ver un vídeo de YouTube, ¿no? No sé. Pero sin dudar el personaje que más se recuerda a este juego y el más carismático sería Marley se llama así, no sé, no me acuerdo. Pendejo, estás imbécil, y este personaje posiblemente sea real. ¿Y a qué me refiero con eso? Bueno, la Isla la Kokiri es un completo sueño por el pez del viento. Dime algo que no sepa, tonto. Y la teoría diría que Marin en realidad está viva. Y en realidad Marin no era producto del sueño, sino que era una viajera como los otros que se perdió por el mar y acabó la Isla Kokiri. Tal vez sea estúpido, pero también es tonto. Y hay muchas pruebas de eso. De hecho la verdad esta teoría yo me baso en la frase pienso luego que existo. Esa frase casi me da un Y tendrá mucho sentido, ya que Marin piensa, tiene miedos, emociones, y no está siempre haciendo algo. Ella piensa, ya se plantea todo. Ella quiere salir de la isla <tose> Es más, en una parte del juego ella intentó despertar al pez del viento Lo cual confirmaría de que Marin no es un producto del sueño Sino que es una persona real Agradecido con el de arriba La tiene mucho sentido Es el único personaje que nos acompaña en las aventuras Bueno, no todas, pero sí algunas En el momento en el que Lin llega a la isla Marin empieza otra vez a comprender que, de que el mundo no es real Y ella intenta salir también como Link. ¡Sáquenme de Latinoamérica! Es más, en la escena final tiene sentido de que se llega la canción de Marín, que ella también habría salido de la isla. Y como sabe que Link también estará cerca de donde está ella, seguramente cante la canción para de alguna manera despedirse de él, lo cual tendría mucho sentido. Hasta la próxima. Y es más, está un coro más sentido viendo la escena final de marín sonriéndonos. Lo que significa otra vez que a Marín está por ahí. Con lo cual significa que Marín es libre por fin. Ah, ya, ya pasó, ya pasó. Se emociona. Es latino. Ahora vamos con el primer puesto, el cual creo que son los más locos, macabros y estúpidos que viste en mi existencia. El cual es que en el regreso de los Muppets, la Rana Rene fue la que causó el atentado de las Torres Gemelas. <risa> ¡Déjate de mamadas, Enrique! En un especial navideño de los Muppets podemos ver las Torres Gemelas de fondo. Y esto es importante ya que la Rana Rene desea no existir. Y en ese momento estaban como en el 2002 o 2004, después del atentado. Y la Rana Rene existía... Lo que significa que la Reina René fue la causante de que se destruya las torres gemelas. ¡No te lo puedo creer! A ver, no estoy diciendo que literalmente la rarene fuera la causante principal de eso Sino que al desear que no existiera lo provocaría un efecto mariposa Lo cual haría que las torres gemelas siguieran aún en pie Y al igual que con el vídeo de Sol, dejaré el link del vídeo de último Lo cual explica mejor esta cosa porque... ¡Mamá Pero bueno, recuerda pasarte por la pestaña de comunidad al finalizar este vídeo Dale like, suscríbete y sobre todo, F por Crash Bandicoot Oh, por favor Crash Bandicoot Yo no te di el trabajo ¿Qué? No, si te gustó este video, no te olvides de suscribirte.